esto es tiempo de un cuento para pensar con el corazón mi nombre es Jaime Ángel y de nuevo te doy la bienvenida a estos espacios a estos momentos donde queremos compartir relatos cuentos historias en los cuales reflejarnos y encontrar enseñanzas reflexiones que nos permitan crecer en nuestro día a día en nuestra vida personal que nos permitan ir floreciendo día a día es decir expresando lo mejor de nuestra esencia por eso, cada día, con cada cuento, es necesario recordar que este cuento es tu cuento. ¿Por qué lo decimos así? Porque en la enseñanza que vayamos a compartir, de alguna manera, vamos a tener la posibilidad de vernos reflejados, de tomarlo para nosotros, de hallar un lugar como si fuera una pieza en el rompecabezas de nuestra vida. Y hoy, un cuento demasiado interesante, una pequeña anécdota o historia y enseñanza, que también es de mis favoritas. La verdad es que, así, así, o sea, en términos generales, me encanta aprender a través de historias. Ya hemos dicho, somos seres de historias. Y precisamente creamos este espacio en honor a la palabra y a cómo la palabra, el contar, el cantar, porque sea, el cuento se hizo canto, y todos estos usos de la palabra están ligados a la historia de nosotros como seres humanos. Entonces, aprender a través de la historia es aprender con base en nuestra naturaleza, a través del cuento, de lo que ahora llaman storytelling, que tiene tantos años como tenemos nosotros con, como seres humanos con nuestro lenguaje, con el haber creado lenguajes y formas de comunicación. Y además de eso, el cuento, la historia del que hoy tenemos como invitado, tenemos en, en, en particular la esencia de la familia. Es decir, vamos a hablar de otra de nuestras naturalezas y es el hecho de que todos estamos aquí gracias a una familia y en particular vamos a referirnos a los abuelos. Qué bonito haber tenido la oportunidad de contar con unos abuelos cuya sabiduría estuvo presente, que se caracterizaron por esos consejos, por esas reflexiones, por esa forma de atinar a unas palabras que nos hicieran ver, que nos, que nos fueran de utilidad en un momento de nuestra vida, sea cuando lo escuchamos o fuera más adelante. Pues en este caso, la historia de hoy precisamente, nos vamos a ir a una enseñanza de abuelo. Unas palabras de abuelo. Con un mensaje que para mí es, demasiado profundo y espero que para ustedes también pueda ser de mucha utilidad, pues en esta historia resulta y sucede que estamos hablando de un abuelo que precisamente le encantaba generar procesos de reflexión, moraleja, inculcar valores y reforzar esa enseñanza de las virtudes en sus nietos. Cada fin de semana cuando visitaban la casa del de abuelo, los niños ya sabían que de alguna manera el abuelo les iba a enseñar algo nuevo. La habilidad de este anciano hermoso era enseñar a partir de casi cualquier elemento. Con lo que fuera que encontraran para jugar, con algún juguete, con lo que fuera que se pusieran curiosos los niños, lo que estuvieran utilizando podría ser material útil a este abuelo para dar alguna enseñanza. Que no solamente se convertía en una enseñanza para los nietos, que en ese momento eran niños sino también para sus hijos, es decir, los padres de los niños que ya eran adultos, pero eso no impedía que encontraran algo de valor en la enseñanza. Ese es el caso de este momento, el momento en el que el abuelo se encuentra tomando unos apuntes, tomando nota en su libreta, utilizando un lápiz. Cuando uno de los niños ve a su abuelo tomando nota en la libreta, se le acerca para, con su curiosidad, preguntarle, Abuelo, abuelo, ¿y qué estás escribiendo? ¿Algo sobre mí? ¿Algo sobre nosotros? ¿Algo que tienes que hacer? Y El abuelo sonríe un poco y le dice, a ver, cariño, pues en realidad no estoy escribiendo algo en particular sobre ti, más bien es algo que debo hacer. Pero sí hay algo sobre ti en esto que estoy haciendo. El niño lo mira y dice, abuelo, ¿cómo así? O sea, eh, no estás escribiendo sobre mí, pero hay algo sobre mí ahí. ¿Qué es? Y entonces el abuelo le dice, es que eh, mi hijo, más importante que lo que estoy escribiendo, es lo que estoy usando para escribir. Es decir, este lápiz. Y bueno, aquí, aquí, aquí hay un color. Vamos a ver. Este lápiz. Este lápiz es donde recae la importancia. Y aquí es donde hay algo para ti. Entonces el niño se queda mirando y dice: Abuelo, ¿me vas a regalar el lápiz? Y el abuelo le dice: No, no, mío. No es que te vaya a regalar el lápiz. Es que me gustaría que cuando crezcas te acuerdes de ser como este lápiz. Entonces el niño sigue mirando y se acerca hacia el lápiz. Abuelo, pero ¿y qué tiene de especial ese lápiz? Yo lo veo igual a todos los otros lápices. Yo también tengo lápiz. Mis hermanos tienen lápiz. ¿Qué tiene este de especial? Dice el abuelo, no, no, no, no me refiero a este lápiz en especial. Me refiero a lo que significa un lápiz, cualquier lápiz. Tiene un significado, tiene un símbolo. Y es el, ese significado es del que me gustaría que seas consciente cuando crezcas. ¿Y cuál es ese significado, abuelo? Pregunta el nieto. Entonces dice, mira. En primer lugar, lo que hay que reconocer es que este lápiz, y cualquier lápiz, es una herramienta para crear. Tiene un enorme poder de creación. Es mucho lo que puedes hacer con él. Es muchas las posibilidades de lo que puedes dibujar, de lo que puedes escribir, darle rienda suelta a tu creatividad. Tal como el lápiz, tienes todo un potencial creador. Y por eso te digo que quiero que seas consciente del significado del lápiz cuando crezcas, para que seas como él, para que sepas que tienes un gran potencial creador. Pero tal como ocurre con muchos lápices que nunca los usan, que se quedan guardados, tú debes aprender que aunque tengas un poder creador, si no lo usas, pues no vas a crear. Entonces, en primer lugar, ten en cuenta que tienes un potencial creador, pero lo debes usar. Está bien, abuelo, dice el nieto. Pero eso no es lo único, dice el abuelo. Ahora quiero hablarte de que ese poder creador de este lápiz tiene cinco cualidades que le permiten usar su potencial creador. Y tú, si quieres ser consciente del significado del lápiz, debes recordar las cualidades. ¿Y cuáles son, abuelo? Dice, nieto, cuéntame, ¿cuáles son las cualidades? Dice, primero... yo quiero utilizar el lápiz y que escriba bien y que raye bien, debo utilizar un sacapuntas. El abuelo demuestra el sacapuntas. El sacapuntas. En ocasiones necesitamos del sacapuntas. Y podemos verlo como un proceso doloroso que le hace daño al lápiz. Pero se hace necesario para que funcione mejor, para que Inicie su funcionamiento Para que pueda Seguir sirviendo Así, querido nieto Querido hijo Porque por ahí estaba también Su hijo con su esposa Y otros de los nietos Y ahí estaban De alguna manera les tocó escuchar También, entonces el abuelo le decía Querido nieto y querido hijo Para todos A veces para Dar lo mejor de nosotros Tenemos que pasar Por pequeños momentos de dolor Momentos que nos pulen Momentos que nos limpian Momentos que nos dan Una nueva oportunidad Es necesario Para poder continuar Son momentos de reflexión Que nos sacan punta Que nos preparan En la vida A veces, querido nieto vas a necesitar un sacapuntas. Segunda cualidad. Como ves, el lápiz trae una goma en su parte superior, un borrador, como la oportunidad de corregir si se equivoca al rayar. De la misma manera tú, en tu vida, Tendrás posibilidad de corregir muchas cosas que hagas. Eso sí, mira el tamaño del borrador de la goma a comparación del lápiz. Significa que a veces tu posibilidad de corregir es limitada. Y que si te, que te empeñas o te quedas en una misma equivocación, tal vez en ella... Cabe toda la posibilidad de corregir, te quedes con una deuda, entonces hay que ser sabio en que tienes oportunidad de equivocarte y de corregir, pero esto siempre tendrá un límite, debes poner cuidado en cómo lo vas haciendo. Y a la vez equilibrarte con tener confianza en que cuentas con una oportunidad de arreglar lo que hagas. Pero aquí voy a pasar a la tercera cualidad. Y es el hecho de reconocer que este lápiz, sea como sea que lo usen, siempre dejará una marca. Siempre dejará una huella. En un escrito... En un dibujo, incluso si es un borrón. Es decir, después que se usa el lápiz, aunque tú quieras borrar, ya la hoja no quedará igual. Quedará con una señal de que ahí pasó algo. Igual ocurrirá con tu vida. Siempre vas a dejar una huella. Sea que lo hagas bien, sea que ocurra no tan bien o que te equivoques sea que te equivoques y corrijas, siempre va a quedar una huella. Es sabio, en estas tres cualidades que llevamos, es sabio tenerlo en cuenta para que sepas elegir qué es o cuál es la huella que tú quieres dejar. ¿Qué es lo que quieres plasmar en las hojas blancas de la vida? Porque siempre vas a dejar algo. En tu transcurrir siempre vas a dejar algo. Y tu posibilidad de hacer todo esto, adivina dónde está. Dice el abuelo. Mira muy bien el lápiz. Me dice. Y date cuenta que lo importante no es la forma del lápiz. ¿De qué color es el lápiz por fuera? El material de afuera del lápiz. Su apariencia. No es lo importante. Lo importante está en el grafito, el carbón, la mina que lleva en su interior. Porque con esa mina que lleva en el interior es con la que puede plasmar, escribir, dibujar, dejar huella. Crear. Por lo tanto, querido nieto, si pretendes aprender del lápiz, debes aprender a cuidar lo que hay en tu interior y saberlo utilizar. Cuida lo que hay en tu interior. Conócelo, aprovecha, cultívalo para que... y, y hazlo salir a flote para que dejes huella en la vida. Hasta ahí, a ver... ¿Cuáles son las cualidades? Entonces el abuelo dice, sí. El nieto dice, sí, sí. La primera, el saca puntas. Que a veces la vida duele, pero me ayuda a ser mejor. Muy bien. Segunda, que tengo borrador. Tengo la posibilidad de equivocarme y corregir. Pero debo prestar atención a aprender de ello porque se acaba la goma. Muy bien, muy bien. Tercera. que Sin importar lo que haga, lo que rayes y borro y vuelvo a escribir, siempre voy a dejar huella. Sí, así es, así es. Siempre dejas huella. ¿Y con qué lo haces? Dice el abuelo. Con la mina, con lo que tengo en el interior. Lo importante es lo que hay dentro de mí. Muy bien, muy bien. Así es. Y todo esto es tu potencial para crear. Pero falta una. Sí, sí, abuelo, ¿cuál es la quinta? Y dice el abuelo, pues la quinta es que el lápiz tiene una mano que lo guía. Debes aprender, querido nieto, que aunque cada uno de nosotros somos libres y tenemos todo el potencial creador, hay una fuerza superior a la cual nos debemos. Gracias a la cual estamos aquí. Que nos da la posibilidad de encontrar un propósito tal como yo tomo el lápiz y le doy propósito. Asimismo nosotros existimos dentro de un pensamiento, voluntad, intención, propósito de un ser superior. De algo superior. Grande, sabio, consciente, que te guía. La quinta cualidad es la mano que te guía. Recordar que sin importar en la situación que estés, tú, si recuerdas ser una, tener en tu conciencia el ser como es este lápiz, recuerda que hay una fuerza o voluntad, una intención superior que te va a guiar, que te va a poner y que va a querer usarte de la mejor manera. La quinta cualidad es que recuerdes sentir y seguir la mano que te guía. Les dice el nieto. Abuelo, ¿y ¿eh, será Dios? ¿Es Dios? Les dice el abuelo. Exactamente, nieto. Muchas personas a esa fuerza superior le llaman Dios. Otros lo conocen como la vida, el universo, el cosmos el punto es que tú aprendas que hay una fuerza superior guiando tu paso por la vida y que es tu decisión conociendo tu oportunidad de vivir lo que hay en tu interior tu potencial o capacidad para dejar huella para aprender de errores corrigiendo y de que los dolores te pueden también pulir con esa conciencia tú puedes elegir buscar la mano que te guía y será lo más sabio que puedas hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esta historia? Para mí es fenomenal. Creo que muy disiente, demasiado clara. En la metáfora o analogía que nos propone el abuelo. Ser como el lápiz. ¿Qué dices tú? ¿Serías como el lápiz? ¿Te gustaría tomar esa conciencia del lápiz? Compartan en comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué opinan de la historia? ¿Qué reflexión les deja? ¿Cómo se puede ahondar? ¿Qué interpretan de todo esto? Si no les gustó también o por qué no les gusta la historia o la comparación. Todo lo que les haga pensar y reflexionar la historia. Compartámoslo en comentarios para que enriquezcamos la dinámica del de tiempo de un cuento para pensar con el corazón. Invitarlos que si no lo han hecho se suscriban y sigamos compartiendo este contenido. Que recuerden... Tiene en, en este canal, en tu canal de Pensar con el Corazón, lo que buscamos es poder apoyarnos, poder acompañarnos en el autoconocimiento, en la sanación emocional y en el desarrollo espiritual. Eso es lo que pretendemos aquí en este canal de Pensar con el Corazón. Si no te has suscrito, dale. Si te gustó el video, like. Y si le encuentras valor, compártelo. Envíalo a tus seres queridos que les interese, que les pueda servir estas palabras para que, como ya decía, nos acompañemos en el crecimiento. Me parece que es demasiado claro, no tendría mucho que seguir diciendo, sino recordar las cualidades. La realidad de que hay momentos de dolor que se nos hacen necesarios para pulirnos, para desempeñarnos mejor. Es una realidad en la vida sin, sencilla, directa, contundente la realidad de que hace parte de la vida el equivocarnos y tenemos posibilidad de corregir, sin embargo todo lo que hagamos deja una huella, deja un tachón, deja una memoria y que debemos ser cuidadosos con esa posibilidad de corregir porque si la vida se nos va en, en hacer un mismo error y tratar de corregirlo, se nos acaba la posibilidad, se nos acaba la vida, se nos rompe la vida por ahí. Entonces, es tenerlo muy en cuenta esa posibilidad de corregir. La tercera, ahí está, siempre estamos dejando huella, elegir esa huella. La importancia, el valor de lo que está por dentro, la mirada hacia adentro, la memoria, el espíritu, el ser, sería como esa mina o esa, ese carbón, ese grafito que utilizamos para dejar huella. ¿Qué de tu interior es lo que actúa para escribir tu historia? Porque es eso también. Con el lápiz se escribe y cada ser humano va escribiendo día a día su historia. Y dentro de esta reflexión, pues está esa, muy interesante. ¿Qué utilizas tú de tu interior para escribir la historia? Es decir, si hacemos desde el ego, la mente, el resentimiento, el dolor, el odio, el miedo. O si lo que sale de adentro para escribir la historia es el amor, es el ser, es la conciencia, la esencia. La guía de, de, de padre, madre, del creador que es la quinta, ¿no? siempre hay una fuerza que nos guía, entonces el llamado al final de cuentas está en lograr reconocer todo nuestro potencial unido a la guía del creador, sentirla, buscarla y permitir precisamente que su amor y su voluntad nos lleven, nos guíen, esa es la historia, si te identificas, pues te lo dije en el principio, este cuento es tu cuento, y puede ser el de muchos más, entonces de nuevo, compártanlo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por hacer parte de este camino, de este compartir. Y bueno, recuerden que estamos buscando día a día compartir un momento de estos, un tiempo de cuento para pensar con el corazón. Entonces, nos vemos en la próxima y un abrazo de corazón.